Hola amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este canal eh, Yo soy Nimo y los que no han venido antes Y a los que sí han estado me voy a contarles de que pienso volver Esta es mi, mi carta introductoria al revés al YouTube ¿Qué voy a hacer en, este, en estos nuevos videos que pienso hacer? Es como una nueva temporada. Eh, voy a seguir con lo mismo, voy a seguir con los, los retos, los, los autorretos que yo me, me planteé en un principio y otras cosas que planeo contarles en el próximo video. Por ahora quiero contarles de que la modalidad en la que grababa cambia porque ya no voy a usar mi vieja cámara para grabar. La voy a dejar solamente para fotografía porque la batería de esta no aguanta tanto tiempo prendida. Y ahora pienso usar solamente la cámara de mi celular. Además de eso, voy a dejar de lado los guiones porque tanto para mi diario vivir como para las cuestiones profesionales, cuestiones útiles profesionales, creo que es conveniente comenzar a pulir La facilidad que no tengo <risa> Por improvisar Entonces Sí, quiero Mejorar, quiero aprender a improvisar Realmente quiero no tener que hablar eh, Con un guión establecido Sino simplemente Sacar lo que tenga que sacar ¿No es cierto? eso, eso es uno de, de los objetivos De seguir haciendo estos videos También quiero contarles De que van a haber cosas nuevas Van a haber cosas en las que ustedes van a salir beneficiados, espero que sea así, ya les iré contando en el próximo video, quizás en los siguientes también, y bueno, quiero darles la bienvenida nuevamente a este canal, quiero contarles que haré lo posible por no aburrirles demasiado, yo sé que tiendo a aburrir mucho a la gente, hasta yo me aburro. Haré el intento por no hacerlo, pero la verdad es que tampoco me importa demasiado. Y, bueno, creo que es eso. Eso es lo que tengo que contarles. Espero que no se vayan, espero que si eres nuevo te suscribas y ya saben cómo es la movida. Twitter, Instagram, bla bla bla bla bla. Ahí está en la caja de descripción para quien le interese. Bien, nos vemos en el próximo video, supongo. No sé si tengo algo más que decir. <risa> Nos vemos entonces, bye bye.